Qué cara está la renta en Jayalía. Bueno, se calla lo directa, ya me voy. Gracias por estar ahí. Gracias, Michel Castaño, ya ¿Qué pasó, profe? Se cae la directa sola, ni idea. Cuando empezamos a hablar de comunismo, se cae. Hasta mañana, maestro. Gilberto González. Gilbertico, te quiero. Hasta con hasta. ¿Ok? Hasta mañana. Bendiciones, pero seguimos aquí. Salud. Marlene García. Oscar García. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Oscar. Esto se cae porque la sabotean. Caupolicán. Eh, es el comunismo. Pembroke Pine. Janet Pino. Aquí estamos. Profe, gracias por todo. Gracias, Michelito. Maestro, muy buena directa. Bandera. Se recuperó la señal. Maestro, te escribí una décima, búscala después. Raúl Acanto. Yo le hago tremendas décimas, Raúl. Hola, maestro. Chile. gracias por estar ahí. Y Milce Figueredo. Gracias, Emilce. Gilberto González, gracias por corregirme. Estamos para eso. Saludo, Julio Correa. Mapus y Pototo, gracias, Dios lo guarde. Ahora sí. Voy a buscar, pero no he visto nada de incendio. Eh, Sandy Soler, Dios lo bendiga, propio, igual para ti, mi niña. De visita Ulises Ulises 31. Ah, 31. Uh, Ulises, yo soy no, no, pequeño robot Orlando Sánchez tu amigo fiel Mayra Marín, like por haber destruido el cíclope para salvar a telémaco Temis y Nubayos los dioses del Olimpo idearon una terrible venganza contra Ulises cualquiera que desafíe el poder de Zeus ha de ser desterrado, bajará cerrando por un mundo desconocido hasta llegar al cuerpo, de a al reino de Aves en los cuerpos de tus hombres permanecerán ineptos. Así decía Ulises 31, ¿te acuerdas? Moisés Miranda. Montecristo. Sandy Soler, descanse, profe. Demos like. Raúl Acanda, sí. Wow, qué memoria, Montecristo. Ya comió, comido, profe, nada, no he hecho nada. Ahora me voy a hacer unos macarroncitos. Aquí estoy, maestro. Patutu, es lo primero que hacemos tengo un queso ahí, me como un pedazo de queso y ya, bendiciones José. Joseito Sanudo, estaba perdido así mismo, canción está en YouTube profe, saludos a Manolo se le darán, anda para casa los padres hoy la la campeona ya sabe del incendio ni idea, profe, saludos a Manolo gracias Sandy, se le darán eso fue que ellos mismos le dieron candela para justificar que no tienen nada ¿Quién va a meterse ahí a dar candela a nada? Su linda Manolo, muy bella Manolo y muy buena. Te recuerda de Ruiz el pequeño sí, claro que sí. Dice, te voy a cantar la canción de Rui ahora mismo. Dice, hay eh, que quiero saludar a la gente. Dice, siempre pequeño, todo lo quiere saber. Quiere luchar Tu Pequeño sí La paz y la amistad na, na, na, na, na, na. Yo me acuerdo, claro, lo que yo no soy bueno para cantar Claro que me acuerdo de Ruiz Rodrigo Díaz de Vivar, El pequeño sip, el sí campeador Claro que sí Coño, qué memoria Claro que me acuerdo me acuerdo cómo se llamaba el burro de psiqui y todo. Maestro, ¿sabe usted qué? A ver, espérate un momento. Maestro, ¿sabe usted qué coeficiente de inteligencia tiene usted? El mío, sí, campeador. Pecas, la burrita peca, claro que sí. Eh, profe, no creo. Eh, debe ser... Ocho 10 diez por ahí. Yo no me considero muy inteligente. Yo lo hago así para, para fastidiar a la gente. Chacho, yo tengo un hermano que, que yo no soy la uña de él. Mañana nos vemos si la vida lo permite. Y el cielo lo tiene entre sus planes. Solamente si Dios lo permite. Que él es el dador de la vida y de la muerte. Y por consiguiente del tiempo. Si Dios tiene sus planes. Que nos veamos mañana. Nos veremos. Si no... No tienen sus planes. Pues hoy fue el último día que pudimos verlo. Tanto yo con ustedes. Como ustedes conmigo. Voltus 5. Claro que sí. Hace 200 millones de años. En una estrada. Extraña nebulosa. Seres malignos se disponen a conquistar la tierra. Es ese el planeta. Que llaman la tierra. Graco. Sí, majestad, pues que comience la batalla. Tomamos este planeta en nombre de la fuerza invasora del planeta Barzán. Claro que sí. Cogil se llamaba el del Tarrito, el viejito que cogió al doctor Arthur, Doctor Smith, Yami, Juanito, eh, Esteban, Bell, el comandante Robinson del cuartel general de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Ríndase, comandante Robinson, está rodeado. Rendirnos nunca. Y ahí le tiró la granada y se fue para el túnel, ¿te acuerdas? Vi el cinco, yo con 5 o 6 años. En un cine de mi pueblo, un anfiteatro, que eran unos banquitos allá, sin techo. Muchachito, 5 añitos tenía sentadito, mirando aquello. Debe ser bien alto. Profe, eso es memoria fotográfica. Sí. Ah, yo me acuerdo cuando tenía seis meses de edad, imagínate. Yo tenía un tío que murió cuando yo tenía seis meses. Y me acuerdo en mi mente de, de seis meses que mi hermana me traía cargada en la zanca. Me acuerdo de todo lo que pasó ese día. Imagínate, tenía seis meses. Y yo empecé a trabajar con tres años de mi vida. Yo en mi casa había una ladrillera y mi padre hacía el ladrillo mi papá estaba enfermo y entonces eh, el ladrillo se pone de, de canto y yo lo viraba para que le diera el sol y se odiara, porque trabajábamos toda la familia trabajaba abuela caridad trabajaba abuelo bartolo todos mis primos y yo viraba los ladrillitos por por juego pero era trabajo y así me dieron 10 o 12 años de mi vida eh, desde que soy un niñito trabajo y sé Hacer de todo. Y yo no estoy en contra de que los niños trabajen. Los niños deben cooperar en la casa. No un trabajo bruto y, y no que vivan para trabajar, pero deben ir aprendiendo lo que cuesta la vida y el valor de, de la utilidad y de la familia. ¿El flautista contra los niños? Claro que sí. Harabudí. Harabudí le decía al niño al maestro. Sí, cinco de 5 es 72 80. Cuba llegó como en el 80. ¿Sabes que nosotros siempre somos la carta última de la baraja? Coreana, claro que sí. Claro que viene el flautista contra los niños. Claro que sí. La, la base Gran Halcón. Tú sabes que hay una segunda parte de Volto 5. La han visto. Yo vi la segunda parte. ¿Alguien vio la segunda parte de Volto 5? Está en YouTube. La pueden buscar. Sí, un anime japonés. Claro que sí. La segunda parte, Sandy Soler, es cuando ya ellos van a destruir a, a la carabela, que han destruido las cinco máquinas guerreras que fracasa la invasión. Después de eso, ellos no se van. Ellos se reagrupan y vienen nuevas fuerzas de Bosania con el duque Saki. Un hombre que viene a darle un golpe de estado a Príncipe Sardos. Porque Sardos creía que era hijo del emperador Zambasi de Basania. O de Bosnia Pero no era así. Sardos era hijo del doctor Armstrong. El padre de Esteban Bell y Juanito. Cuando la madre, la doctora, la doctora Armstrong murió. Cuando despegó con el F-16. Para romper la cadena, porque Gro, el monstruo, estaba utilizando a Volto 5 como un escudo y no podían tirar de la base Gran Halcón. Y traen 40 o 60 máquinas de guerra y las destruyen a todas. Pero en una de esas, le tiran una radiografía a Volto 5 y le encuentran una, una fuerza electromagnética que tenía, porque cuando Volto 5 se tomaba la posición de armarse, crea un campo electromagnético y no podían atacarlo, pero le crean un campo de fuerza contrario y le tumban el campo electromagnético y no lo permiten, no lo dejan armarse y tiene que irse por tus cinco del combate. Y entonces allá el doctor Smith le, le, le hace con unos planos que tenía porque el papá de él, el papá de él había nacido en el reino de Bosania y era el heredero al trono. Pero su hermano San Basil, el que mandaba Sardo, había descubierto que él no tenía cuerno. Y en Bosania no tener cuerno era sinónimo de debilidad, por lo tanto, te iba a la esclavitud. El verdadero heredero del imperio de Bosania era el doctor Anstro, que había venido a la tierra para prevenir la invasión, porque sabía lo que su hermano San Basil iba a hacer. Y Sardos creía que era hijo de San Basi, pero no, era hijo de Amsterdam. Hasta que derrotan a las máquinas guerreras, entonces el doctor Smith prepara una nave grande, pero antes de irse, meten en la tierra una bomba de, de, de neutrino. Y Juanito tiene un robo... No sé qué cosa, un robocito que es un pulpo, que era especial. Y se dio cuenta que era una... una, una Bomba de neutrino. Entonces Volto 5 no puede con ella porque es muy grande. Y despega la base Gran Halcón. Y coge. Y se lleva. La bomba y la saca del planeta y explota en el espacio. Entonces Volto 5 se acopla a Gran Halcón. Y van rumbo a Bosania. Pero cuando llegan a Bosania. Bosnia tiene un sistema de anillo. Un campo electromagnético que nadie puede entrar. Pero. El doctor Armstrong, que había sido el premio Nobel de física de su curso en Bosnia, sabía cómo pasar por los campos estelares y se comunica con él y le dice cómo. Y entra y comienzan a combatir a las fuerzas de Sardo. San Basil se mata y Sardo coge y se va a ver un ídolo que tenían ellos y era una máquina guerrera y se monta a combatir Dentro de la máquina guerrera, como mismo era Volto 5. Y comienzan a pelear los hermanos, Sardo, que era hermano de Esteban Bell y Juanito. Entonces viene el doctor Smith y le dice a Sardo que él es su papá, el doctor Anto. Y Sardo el odio no lo permite, él dice que no, que él es Bosanio, que su papá es San Basil. Y ahí muere en un derrumbe y liberan a Bosania y acaban con eso. Y entonces Volto 5 vuelve a la tierra. Pero el padre de cinco se queda a gobernar Bosania como el emperador que era. Y acaba con la esclavitud y con aquella ley que los que no tenían cuernos no podían ser igual a los que sí tenían cuernos. Y colorín colorado, ese cuento se acabó. Está linda la segunda parte, muy buena. Vela en YouTube. Porque la tercera parte de cinco era cero 009 que la dieron en Cuba porque había valía muchos real y los comunistas no tenían para que los niños viéramos la película porque Japón no se le iba a destruir todo no quedó nada el comunismo lo acaba todo no es, es, es animada igual que volto 5 pero ahora en 2023 van a sacar una versión de volto 5 eh, no animada de personas normales Está buena eso también. ¿Hay interferencia de qué? ¿Será que yo estoy muy cerca hablando? La canción de vuestro 5 era Tato, ni tato, y tatito, y tato. Tato tara la canción? Mueve tata antena, ¿qué antena na na na na na na tara tara tara tara tara tara tara tara tara la mazama y a la na Parece que estaba muy cerca. De todas maneras, gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Ya me voy a desconectar. En... Voy a estar un ratico más y me voy. Ichi Pacheco. Qué bueno eso Voltus 5 en película. Así debe ser el pueblo de Cuba, hacer como Voltus 5. Juntarse todo el mundo. si sí, la van a sacar en el 2023 ahora, de Voltus, de Persona. Pero a mí la que más me gusta es el doblaje que le hizo icai Porque hay otros doblajes, pero como el que le hizo Elikai, Frank González, nada, para nada. No hay un youtuber ni un influencer que tenga un fondo más lindo que el que tengo yo. ¿Te das cuenta? Que Dios es bueno, mira qué lindo, qué lindo. Cuando tú entras a la directa mía, miras el fondo, qué belleza. No hay un fondo de estudio más lindo que el que yo tengo. Porque Dios me lo regaló. Dios me lo regaló. Dios todo lo hace perfecto y bueno en grande manera. Mira qué lindo, mira qué lindo el cuadro ese que tengo ahí atrás. Oye, me la comí con papa, caballero, déjame arriesgarme la nariz. Oye, qué bien combinado está ese cuadro. Mira qué lindo está la bola negra esa allí. Mira el punto azul aquel en medio de la nebulosa de Alexander Otaola. Mira, ese, esa, esa, esa bola, bola blanca es Otaola, llena de luces y sombras, con el punto oscuro de la maldad. Aquella bola negra, Brian, la acero que volá y todos los malos cubanos. Tengo el internet malo, no me voy a poder conectar con Julio hoy. Tengo el internet malo, me está dando problemas. Yo tengo que revisar mi internet. Exacto, mira la bola negra y mira. ¿Vieron la bola negra? Me la comí con papa ahí. Y eso que el cuadro ustedes no lo han visto bien. Deja ver si puedo mover para acá un poquito. A ver si ven el cuadro bien ahí. Mira, mira, mira qué lindo el cuadro, Sandy, para allá. ¿Vieron qué lindo el cuadro? Y aquí abajo tengo, aquí abajo tengo un planeta en formación, aquí abajo, mira. Déjame ver si lo puedo mover hasta acá. Para ver si le doy abajo un poquito. Ven ahí la bola negra El planeta en formación. Ven allá, el planeta en formación negro. Qué lindo se ve. Me la comí con un papa. Soy un pintor terrible. ¿Vieron qué lindo el planeta que están haciendo aquí? ¿Lo ven aquí? Mírenlo aquí. Una obra de arte. Ya lo terminé, Michelito. Ya está terminado. El Libertad el negro es la ausencia de luz. El, el negro no es unión de todos los colores. Es la ausencia de la luz. Puede ser que sí. ¿Atrapa toda la luz? Claro que sí. Es verdad. El negro es la, la fusión de, de toda la luz. Luz atrapada. Por eso el agujero negro es oscuro porque atrapa la luz. He tenido un día terrible hoy. Tú estás diciendo que nosotros los negros no tenemos luz, compadre. En la piel no tienen luz. En el alma sí, pero en la piel no. Ausencia total de luz. Claro que sí, luz atrapada. Y el blanco es la fusión de todos los colores. Profe, ¿a usted no le gusta la música de, de Joaquín Sabina? Nunca he oído una canción de Sabina. Creo que una vez oí algo de una luna por allá. Yo no soy muy amante de la música, no me gusta la música. Yo no oigo música, no me gusta la música. No me gusta la música, Santi. Yo soy un hombre, déjenme decirles algo. Yo soy una persona que soy enemigo de la bulla y del ruido. No me gusta la bulla y el ruido. Déjenme decirles algo. Las personas que escriben, para escribirse hace falta paz y concentración. Las personas que crean estas cosas no pueden tener bulla. Somos enemigos de, de, de la bulla. A mí la bulla, la gente me atormenta. Lo que pasa es que yo, yo, a mí no me gusta hablar, saben que a mí no me gusta hablar. Lo que pasa es que yo hablo porque es una necesidad que tengo de comunicar mi mensaje. No lo puedo hacer por vía, por otra vía que no sea la comunicación. Pero a mí no me gusta hablar. Yo no hablo casi. Yo me paso todo el día sin hablar. Hablo aquí nada más. No hablo casi. No me gusta. No, no voy a vender ninguno. Sí, pero Sandy. No es que sea que no sea poesía no, o no sea poesía. Es que yo no la oigo porque yo no oigo la música. No me, la música me perturba mi espíritu. Yo soy una persona de paz. A mí me gusta estar debajo de la mata, sintiendo el ulular del viento y viendo cómo cantan los insondios. Entiendo. Eh, a veces viene Manolo me dice, eh, amor, ¿qué te pasa? Que hoy no has hablado nada en todo el día. Y le digo pensando, mi niña pensando. Digo, ¿en qué piensa? Digo, ¿en qué tú crees que pueda pensar? ¿Tú sabes cuántos viejitos se van a gastar a comer en mi Cuba hoy? ¿Cuántos niños no tienen un vasito eléctrico? No es fácil tener un corazón tan llorón como el que tengo yo. Tú sabes que a mí me gusta Sandy de vez en cuando oír eh, metal. Metal me gusta. He oído a Maná, me gusta oír a Maná cuando lo oigo. Pero yo no soy dado a la música. No me gusta bailar y soy un súper bailarín. Soy tremendo bailarín y no me gusta bailar. Imagínate. Me gusta Freddy Mercury cuando hace, wow, me gusta eso. El chili chao. Me gusta el rock and roll. El charleston. Blues. El jazz. Me gusta. Lo oigo cuando lo he oído, pero no me gusta oír música. Yo, yo no me dedico a oír la música. Porque te voy a explicar qué pasa con la música, Sam. La gente que oye música generalmente anda buscando paz, tranquilidad. Yo soy un hombre de un alma y una paz. Yo soy un hombre de un alma tranquila y en paz. Entonces por eso no oigo música. te regalen los comentarios de historia la Patria y Libertad exacto yo soy un hombre de una paz ter... yo duermo como un bebé un bebé mi idea tengo dame acá la one para compai. mi idea tengo porque se cae la dirección no sé Tengo muchos poemas, Sandy, muchos poemas. Junior, estoy cansado. Mañana vamos a hablar de ese tema. Carlos Gatorro. Carlito estaba perdido. Carlito, ¿dónde estaba? Que no habías aparecido. Carlito, ¿dónde estaba? Es que, Joseito, ¿eso es lo mismo con lo mismo? ¿Tú crees que yo me puedo alegrar de que haya cogido candela? El poquito de petróleo que tiene Cuba. Para entonces, ahora, ¿tú sabes cuántos miles de transportistas le dan de comer a su familia con eso. Cuatro litros de petróleo. ¿Cómo tú crees que yo me voy a alegrar? Yo no me alegro de nada de lo que pasa en Cuba. A mí me duele que no haya comida, que no haya ropa, que no haya zapatos, que no haya combustible. ¿Sabes cuántas familias están pasando hambre hoy? porque no tienen un litro de combustible para ganarse los pesitos? Yo vine a, a sufrir por mi pueblo, no alegrarme de los males de mi nación. Por eso soy enemigo de esas sanciones. Porque si se fuera para tumbar el comunismo, está bien. Pero para estar torturando a la gente y al final no hacer nada, yo soy enemigo de eso. Claro que sí. Again all hope. De nuevo al disfruto. O sea, se ve. Mañana vamos a hablar de Flavio José. Qué bueno, cuánto me alegro, José San Julio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas se han hecho nuevas. Y el Brian, a la serie que volaron, vino hoy por aquí. ¿No vino el Brian? Contra toda esperanza, claro que sí. Tremendo libro, ¿sabe? Contra toda esperanza, claro que sí. Mailín Pérez, buenas noches Mailín. Estuvo el guerrero y qué hizo, se volvió a ir. Saludos desde Surinam. Mier, Cuba. Maestro, gracias por la libertad y la seriedad. de la paz. Maestro, estuve y se fue y no dijo ni pido. Digo yo. Se sigue conectando gente. Toda honra y toda gloria le pertenece al artista. Estuvo cuando usted habló de salvar el comunismo. Bastery, run, again, try it again. Soy cristiano y estoy bautizado. Yamus. Raúl Acamba. ¿Qué cara está la renta? Ya no hay quien viva en Jayalía, dice el poema que dice ¿Qué cara está la renta? Ya no hay quien viva en Jayalía. Me voy a refugiar en ti, Manolo, y gracias por hacerme tan feliz. Monchi, hermano presente, seguro, debe ser un infierno vivir en esa jayalía. todos los cubanos con ese chanchullo hablando, tú sabes que no es fácil, el cubano no dejamos meterse, yo por el amor grande que le tengo a Cuba, pero no me gusta vivir con cubanos, yo prefiero la gente de Honduras tan buena y tan loca. Carlos Otorno. Ayali está en candela con la red. Es un espacio muy pequeño. Mucha gente metía ahí seguro. Muchas personas apiñadas. Eso digo yo, Tomás Adai. ¿Y por qué quiere que gane Otahola? <coughs> claro, porque a mí, primero que todo, a mí me cae bien Otahola. Yo le descargo en Otahola, a mí Otahola me cae bien. Pero independiente de eso, mira, qué bueno que me tocaron el tema de Otaola. Mira, Yo admiro a Manuel Milanés, porque Manuel Milanés es un hombre de principio resuelto como los míos. Manuel Milanés es el hombre que coge el cuchillo, me matas o te mata. Así soy yo. Pero yo miro a Otaola y lo miro primero con una grande compasión. Porque Otaola es un hombre que tiene una personalidad difícil de andar con ella. Y todo lo que Otaola hace que a veces vemos negativo es fruto de esa personalidad. Pero en el fondo Otaola es patriota. Te lo digo yo. Porque a él le duele lo que pasa en Cuba. Y es un hombre de un gran corazón. Me acuerdo cuando Chocolate tuvo el problema, él le puso la fianza a un hombre que, que, que le dijo horror, que le, le, le dijo que le iba a caer hasta palo, que lo botó de un ensayo donde estaba Otaola. La diosa le dijo horrores de Cuba y le puso el paralelo humanitario y la trajo con la familia. Otaola tiene gran, un gran corazón. Lo que pasa con Otaola es que tú tienes que ponerte en el pellejo del, del esclavo para saber cómo suena el acto. Otaola es un hombre que ha logrado muchas cosas. Tiene un buen nivel de vida. Y la Biblia dice que cuando tú tienes bienes, aumenta quien los consuma. Otaola todo lo que tiene tiene que tener mucho dinero para mantener todo lo que ha logrado entonces yo entiendo la posición de Otaola y alabo a Otaola porque Otaola es el único hombre que vive del dolor del pueblo de Cuba pero a la vez no vive de eso ¿sabes por qué? porque él en su show es exitoso él contando chisme, contando brete de la parándula él vive de eso Ahora, él habla del tema de la política cubana. También habla de eso. ¿Cuándo yo lo condenaría? Cuando él utilice eso para vivir de eso. Pero como Otaola tiene otro contenido, él tiene otro contenido, y él es exitoso en su otro contenido, entonces yo no condeno a Otaola. Yo condeno a los que no tienen más contenido que hablar del tema de Cuba. Y no hacen nada para aliviar el yugo de esclavitud que el pueblo cubano padece. Pero Taola puede dejar mañana de hablar de política y va a seguir siendo un hombre exitoso porque él tiene otro contenido aparte de la política. Además de eso, a mí me cae bien. Yo disfruto su programa. Él tiene arte, él nació con eso. Es un hombre muy talentoso y yo sé reconocer donde está el arte. Yo no soy comunista, que le tienen odio a todo lo que no sea comunista. Ellos no miran el, el sol que alumbra, ven la luz que quema. Comunista tú puedes ser Einstein, que si no eres comunista, para ellos vales menos que un gole. Y yo no soy así porque no soy comunista. Por eso yo alabo su obra. Es un hombre extraordinariamente exitoso, Atrapado en su personalidad. Tú sabes cómo son los homosexuales. Y más... O Taola, que es un hombre de farándula. Aparte de ser homosexual, viene de los medios de la farándula. Eso es una combinación letal. Porque si fuera homosexual, como es Orlando Radel, que es un caballero decente. Pero Taola, aparte de ser la mezcla de un homosexual con el hombre de la farándula, tiene dentro el hombre nuevo, ya te puedes imaginar. Pero es un hombre exitoso, es un hombre talentoso, y yo quiero que gane la alcaldía. No porque va a hacer nada contra la tiranía, sino porque puede ser el ducto, el conducto que utilicen los cubanos para por fin empezar a encontrar el camino de la unidad. A Milanés lo admiro por su posición intransigente y radical, como soy yo. Mi respeto para Milanés. A Ari lo admiro por su nobleza, por su sencillez, por ser el hombre de pueblo. A. A Denner por ser el, una dama, un caballero, un ser humano extraordinario. Ultra es el muchacho loco, arrebatado. Eliezer es, es un poco más zorro. Eliezer es más zorro. Eliezer es el típico político camaján. El que quiere y encuentra en la política el medio de, de camajanía. Igual que Rosa María Pérez. Los demás no, los demás, el Brian que volaba, es un tronco de yuca, eso... Bárbaro Rodríguez Magallao es un infeliz, un hombre noble. Eso. Pero yo no tengo nada contra ellos, yo los quiero a todos, y quiero que por el bien de Cuba nos sentemos, hablemos y conversemos. Y quiero que sean prósperos y que tengan dinero. Yo no quiero que el Brian se arruine, si el Brian a mí no me ha hecho nada. Yo no tengo nada contra él, aunque ellos me deseen la muerte. Yo siempre voy a darle un mensaje. ¿Entienden? Porque ese es el lugar de un patriota. Es unir, no es destruir vida. Yo no agarro nada con que Brian se vaya a lavar plata. No tengo nada con Carlos Madrid. No tengo nada contra ninguno. ¿Entienden? Se me cuidan por ahí todos. Me voy que ustedes tienen cosas que hacer. Y yo también. Mañana trataremos de estar sobre las tres de la tarde. No a pintar más cuadros, si me da por pintar me meto a pintor y dejo las otras cosas. Porque es apasionante pintar, ¿sabes? en Estados Unidos o en la República Dominicana? ¿Dónde vive... pudiera responderme, si pudiera votar entre Payá y Canel, ¿por qué respondería? Hoy mismo, ahora mismo votaría por Miguel Mario y a Canel Bermúdez. Porque yo no voto por traidores, yo no voto por olvidadizos, yo no voto por sinvergüenza política, yo no voto por personas Amiga de Alejandro Mallorca. Tú sabes quién es Alejandro Mallorca, ¿verdad? El hombre que está dándose la lengua con la tiranía todo el tiempo. Y ella es parte de ese grupito y de esa gente. Esa es una sinvergüenza. Porque a Otaola se le puede perdonar. Porque Otaola, los comunistas nunca le han dado una bofetada. Y Otaola de vida política no sabe nada. Otaola sabe de oposición algo porque lo ha oído en la red. Pero no es el caso de Rosa María Payá que desde niña no la dejaban de ir a la escuela, que tenía la casa cercada por la seguridad del Estado, que tenía un cartelón grande en la casa que decía en una plaza citada la disidencia de traición, que le pintaban las cruces esvásticas del nazismo en la casa y que todos los días le caían a pedra la casa y que los querían matar los comunistas cada rato y le sembraron un remen de terror para que ahora ande buscando un acercamiento a través de Alejandro Mayor, que de esta mano de comunista en la Casa Blanca. Yo no votaría nunca por Rosa María Payá. Le doy mi, mi, mi voto incondicional ahora mismo al señor Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, porque yo conozco quién es el comunista de Canel. Pero a Rosa María Payá no sé quién es, porque es mejor un malo conocido que un bueno por conocer, y más si ese bueno es un traidor que ha olvidado que por culpa de ese régimen, que ella busca el acercamiento a través de Mallorquita, su padre hoy está enterrado. Ok, complacido. Ahora si quiere, públicalo en las redes. Lo digo yo, el encapuchado. Prefiero votar por el tirano que me oprime, que no por un hermano que me traiciona. Ok, ¿cómo le parece? No, Canel no es un traidor. Canel no me traicionó a mí, porque Canel es del bando de los comunistas. Canel es del bando de los comunistas. El mayoral no era un traidor. El amo no era el traidor. El hijo del amo no es un traidor. Tony Castro no es un traidor. Ellos son los herederos de la plantación. Traidor es el negro que ha sufrido la esclavitud. Se codea con el amo. Ese sí es el traidor. Sí conozco a Giovanni Sánchez, claro que sí. Claro que conozco a, a Giovanni Sánchez. Y al marido también. Con el enemigo no se negocia, caballero. Con el Partido Comunista no se negocia. Yo quisiera sentarme a hablar con ellos para decirles lo que en 64 años nadie le ha dicho. Pero con esa gente no se negocia. Me voy, caballero, que ya estoy sin carga. Los quiero mucho. Dios me los guarde por ahí. Mañana nos vemos. Abajo Taola porque es vividor del pueblo cubano. Ramón González. Eh, cuando tú ibas, Ramón González, ya yo había ido y había vuelto. Yo necesito yo necesito 400 mil Ramón González. Tres millones de guerreros cubanos. Tres trillones de fulanitos de tal, A todos ustedes, con todas las claras, con todos los comunistas, me los echo yo en un bolsillo y todavía me queda bolsillo para echarme a la Internacional Socialista, a Lenin, al PECU, a Stalin, a Mao Zedong, a Kim Jong-un, a Paul Pot, a, a, a, a todo el comunista que ha nacido o que vayan a ser en este universo, mientras hay universo. Así que, se me cuidan, los quiero mucho, hasta mañana.